Es increíble la cantidad de proyectos culturales que existen hoy en día. Nosotros somos el 77 Centro Cultural Autogestivo, un espacio ubicado en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Aquí, diseñamos y promovemos proyectos de impacto social, además de ofertar teatro, talleres de artes escénicas, stand-up y actividades gratuitas para la comunidad. A través de este video queremos mostrarte algunos rincones del espacio y que seamos cómplices de las aventuras que suceden en este sitio. En el centro cultural tenemos un espacio dedicado a las plantas, pues en la azotea hemos construido un huerto urbano en donde hemos sembrado desde rábano, papa, maíz, hasta girasoles, flores en pasúchil, cactus y muchas plantas más. El huerto urbano es un espacio en donde podemos trabajar y relajarnos y lo estamos preparando para realizar talleres, para poder hacer eventos como shows de stand-up o hasta proyecciones de cine. Por otra parte, nos encanta intervenir nuestros muros y hemos invitado a diferentes artistas a colaborar para intervenir las paredes del 77. Hasta el día de hoy tenemos cuatro murales. El primero se encuentra en un costado de la fachada y fue realizado por Bloque y Maldita Carmen en donde plasman a Bronson, un perrito pitbull que nos acompañó en los primeros años del 77. En la terraza encontramos otro que nos encanta, realizado por Ashlot Collective y es el mural más fotografiado por nuestros visitantes. Tenemos dos más en las escaleras que van a las oficinas. El primero es una intervención con estencil del crew X familia y el mural más reciente fue realizado por nuestros queridos amigos de colectivo Chachachá. Esperamos que pronto te des una vuelta por nuestras instalaciones y los veas a todo color. En alguno de nuestros rincones, el 77 alberga un espacio dedicado a la gráfica, ¿lo conoces? Nuestro taller de serigrafía inició como un deseo por querer crear algo más, algo que pudiéramos estampar. Fue que en el 2017 llegó nuestro querido pulpo gráfico, aquella maquinaria en donde depositamos las ideas y al final terminan plasmadas. En el taller se ha visto la creación de fanzines, algunos con su contenido realizado por los integrantes de la compañía de teatro penitenciario de Santa Marta Catitla, otros en colaboración con distintos artistas y creadores. Asimismo, se han impreso libros, series de stickers, prints, playeras o bolsas, por mencionar algunos de los souvenirs que puedes obtener de tu visita por este increíble espacio creativo. ¿Tienes una idea para imprimir? Ven, te aseguro que aquí le damos vida. En el 77, nos encanta la música, ser parte de la comunidad y las películas, con un poco de vino para amenizar. Por eso mismo, en conjunto con ProCine, hemos creado para ti Movie and Drink, proyectando películas, tales como la Muestra Internacional de Cine, ciclo Película rumbo al Ariel, largometrajes, festival de cine independiente, entre muchas otras, completamente gratis para la comunidad. También hemos sido parte de la Noche de Museos, el miércoles último de cada mes, museos y centros culturales abrimos nuestras puertas con una experiencia diferente a la programación habitual en nuestros espacios, tales como el Slam Queer, un slam de poesía, un mini torneo. Noche sonidera, una noche llena de variedad de ritmos bailables, disfrutables, latinos y raperos. Somos Palabra, publicaciones literarias de Luis Membrillo. Ahora llevadas a un espectáculo en vivo, con intervención sonora y visual de la mano de la poesía. Así también somos un recinto donde tenemos pequeños conciertos musicales de rock, acústicos, pop, etc. El 77 te espera. ¿Qué tal el recorrido por el 77? ¿Si ¿Sí se antoja echarse un trago o ver una película? Gracias por formar parte de la comunidad en Patreon y si aún no conoces los beneficios que tiene esta plataforma, te invitamos a echarle un ojo a www.patreon.com, diagonal, el 77 se Este es un programa de membresías para que entre todos generemos comunidad y sostengamos proyectos como el nuestro. Acércate, este lugar es hecho a mano y requiere de la participación de muchas personas. Gracias, queremos estar cerca de ti.